Autoridades civiles y militares de la provincia de Duarte se reunieron este lunes con mira al operativo Semana Santa 2019 que inicia a partir del jueves 18 de abril El comité es presidido por el gobernador Juan Antiguo Javier quien anunció que integran el operativo un personal voluntario que garantiza la seguridad de los ciudadanos franco y los visitantes no, Esto se debe básicamente a que ustedes saben que se inicia eh, ...la Semana Santa... ...y entonces nosotros como siempre... ...preparando este gran operativo... Que, va, ...que vamos a tener aquí en la provincia de Duarte... ...donde muchas mujeres y hombres... ...con vocación de servicio y sacrificio... ...van a estar eh, ayudando... ...o previendo algunos accidentes... ...y por qué no incidentes también... Eh, para proteger a cada uno de los transeúntes que pasen por nuestra, por nuestra ciudad. Así que esa es la convocatoria de la reunión de hoy. De esa manera, nosotros dando cumplimiento a un mandato del señor presidente de la República, donde primero se preserva la vida del ser humano, que es lo más valioso que tenemos, y segundo, estar pendiente y alerta a que no sucedan accidentes eh, que puedan trastornar eh, la vida de la familia. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.